¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Seguimos con este capítulo nuevo de la telenovela de Omega Pro. Vamos a ver qué es lo nuevo que nos tiene preparado en, este, en esta nueva temporada. La temporada del Slow Exit Scam. Y vamos a ver... Eh, hace poco en los grupos mandaron un video donde eh, básicamente nos están... Eh, Dando una introducción a qué es lo que hay que hacer con el broker. Broker que ustedes ya saben que es totalmente falso. Un broker que no existió anteriormente a Omega Pro, que no tiene un backtracking, que usted no puede ver quiénes son los clientes que ha tenido este broker antes de Omega Pro. Si usted va a las comunidades eh, de trading, si usted va a las comunidades eh, inclusive de exchange y usted pregunta por este broker absolutamente nadie lo conoce entonces eh, hicimos un video anteriormente hablando únicamente de esta página web la cual resulta parece hecha por un niño hay funciones botones que no funcionan se pudo ver eh, eh, de dónde es la dirección web a la que está asociada este broker descubrimos que es una oficina o una empresa que presta oficinas virtuales vimos muchas cosas pero vamos a ver en este momento el eh, video que nos mandaron para que lo analicemos les voy a ser sincero yo no los he visto hasta este momento voy a verlo con ustedes y eh, a ver qué es lo que explica aquí logro ver una chica una chica vamos a ver aquí estamos eh, esta, esta es la que le hace los, la que le maneja los sumas a Juan Carlos Reynoso ¿no? me parece mucho vamos a verlo hola querido socio quiero darte la bienvenida a este corto video en este espacio quiero contarte sobre lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en nuestro proyecto y es importante para mí que tú tengas claridad ¿Cómo vas a poder acceder a tus beneficios y tu capital? Ya sea para solicitar algún retiro o bien para... Retiro que hasta la fecha no les ha llegado absolutamente nadie ni creo que les vaya a llegar. Continuar el proceso. Bueno, no creo. Sí, eso se lo firmo a cualquiera. y Terminar tu ciclo de 16 meses. Quiero contarte, y no es un secreto, que nuestro back office ha tenido una brecha en el tema de seguridad una brecha en el tema de seguridad de que ellos mismos montaron este teatro que las cosas se digan y se digan claras por lo cual la compañía decidió migrar todos sus clientes a un broker este broker totalmente falso también el aliado de omega pro esa página pulse lo del metaverso lo del token lo de todo esto también fue una página creada en esos días simplemente para eh, dar la ilusión de que era una compañía que ya tenía un, una trayectoria, pero en realidad pudimos observar y también hicimos un video dedicado solamente a eso para que ustedes vieran cómo esa página fue creada en esos días únicamente para dar la sensación de que Pulse existía antes, eh, maquillaron la página con el nuevo logo Porque antes tenían otro logo eh, Esta empresa lo que intentó hacer Antes de aliarse a Omega Pro Fue eh, meter archivos de música A la blockchain como un NFT de, de audio Lo cual no les funcionó Estuvieron muchísimo tiempo en stand-by Y ahora sí volvieron con Omega Pro con lo del token y lo del metaverso cuando o sea cuando hicieron metaverso Pulse pero bueno eso es otro tema que ya tocamos en videos anteriores. Broker es muy importante en este proceso ya que a través de él tú vas a poder visualizar los beneficios que vayas a seguir generando en tu cuenta o también vas a poder hacer. Muy buena por cierto eh, la iluminación. El, la cámara que utiliza y todo, no ni comparado con la mierda de cámara que tengo. Yo. <ríe> Pero hay presupuesto, hay presupuesto. Y la plática de todos ustedes está ahí en estas producciones que ellos hacen para seguir con el teatro. La solicitud de retiro. En este primer caso, te voy a explicar. Canto, cómo caso tú número uno: a darle continuar con el a tu <tose> portafolio, ya sea que lleves dos, cinco, seis meses. Por cierto, muchachos, algo que les tengo que decir. Déjenme pongo la cámara completa. Eh, muchos líderes o la gran mayoría de líderes están siendo aconsejados o están aconsejando a la gente que está debajo de ellos para que no saquen el dinero, sino que continúen. Voy a ponerle pausa. Esto lo estoy grabando. No es una, es una transmisión en vivo. Voy a ponerle pausa. Voy a buscar ese audio y se los voy a poner para que ustedes vean. Bueno, ustedes no lo vieron, pero estuve mucho, mucho, mucho rato buscando esos audios eh, que me habían mandado. Pero es que la verdad fue hace días y me mandan muchos mensajes a, a este número de teléfono que está por acá. Y no lo logré encontrar. Entonces, pero sí, muchos de los líderes están aconsejando a la gente que está debajo de ellos. El, el continuar y esto lo hacen porque de más arriba la gente del corporativo les están diciendo a los líderes que les digan justamente esto a la gente que está por debajo, ¿para qué? pues para que el dinero nunca salga, eso es sumamente fácil de ver y vamos a seguir con el audio ya perdí, visualizó por ya lo cual perdí. la compañía decidió migrar todos sus clientes a un broker este broker es muy importante en este proceso ya que a través de él tú vas a poder visualizar los beneficios que vayas a seguir generando en tu cuenta o números totalmente falsos igual que la estrategia de, de retorno. Retorno. en este primer caso te voy a explicar cómo tú vas a poder darle continuidad a tu portafolio ya sea que lleve que de verdad, usted le dé retirar el dinero o le de continuar de ninguna de las maneras usted va a recibir su dinero. No. Y ya lo han dejado súper claro. ¿Lo han dejado súper claro cómo? ¿Montando un broker falso? ¿Cuáles son las intenciones de, de montar un broker falso? Analícelo usted. ¿Qué, qué se imagina usted? Si, si, yo, si, yo, si yo le voy a dar un dinero a usted y yo le digo a usted... Vea, es que se, le voy a dar este dinero, pero se lo voy a dar por medio del de Banco Emanuel. Un banco que me acabo de inventar. ¿Cuáles son mis intenciones? No lo sé, no hay que ser genio. Cinco, seis meses y el punto es que termine su ciclo sin problema y llegues a tu 300% de beneficio. Para hacer este proceso es importante que sigas estos pasos. Vas a ingresar al sitio web www.broker-grove.com y le vas a dar en la opción de login. Una vez allí vas a ingresar tu usuario. Ahora, a esa página cualquiera se puede registrar, ya lo vimos anteriormente. De hecho yo me creé una página, me creé un usuario poniendo ni siquiera nombres, ni ciudades, ni nada. Puse simplemente asterisco, barra, barra, barra. Sea, números al azar, cosa que en una página bien hecha eso no debería de funcionar. Las la, la, la líneas de programación de esa página están hechas totalmente, totalmente mal. Y tu contraseña, algo totalmente hecho para Omega a las carreras, Aquí vas a ingresar. Te va a aparecer el... esta pantalla, la cierras. Por cierto, a vean ingresar, esto, te va a esta algo que, que, que a mencionamos en el en el video anterior, ya perdí la información. ¿Vas a ingresar? Algo que mencionamos ¿Vas a ingresar? En, en uno de los videos. Cómo es si yo me creo una cuenta nueva? Se supone que el broker no sabe si yo vengo de Omega Pro o no. Yo cuando me creé mi, mi cuenta nueva, me, me salió este mismo mensaje. Debido a la naturaleza, de los problemas de seguridad que enfrentaba su plataforma anterior, Omega Pro, ha sido necesario acelerar el proceso de incorporación. Si yo me creo una cuenta desde cero y nunca he tenido vínculos con Omega Pro, ¿cómo sabe que vengo de Omega Pro? Porque la página fue hecha para ustedes, para darles la ilusión de que están metiendo el dinero en un broker real vean cómo ellos mismos van dejando cierras, pistas de toda esta trama poder visualizar cuál fue tu inversión si has retirado en este caso no es así cuánto ha generado en interés compuesto y el valor total hasta la fecha le vas a dar en continuar al panel posterior a eso le vas a dar en continuar y continuar a broker, broker. Luego de esto, te va a aparecer las estrategias de trading. En este Tengo caso, entendido es que la estrategia Neptune ya no está funcionando. Te vas a dar más información. Luego en sus... Vean esa gráfica. Vean esa gráfica. <risa> Quien que sepa de algo de trading, o sea, lo más básico de trading, va a, cre va a creer que esto es una gráfica real, una gráfica que tiene un, un crecimiento exponencial cuando las gráficas no son exponenciales ninguna gráfica relacionada al trading es así, ninguna, ninguna las gráficas de trading son subidas grandísimas, bajadas grandísimas hay momentos en el que se mantiene así como, como subiendo y bajando pero con, en una misma línea de un pronto otro baja, de un pronto otro sube o sea, esto en trading no existe el problema es que la gente que está aquí no, no sabe nada de aquí, esto. La gente que, que está aquí simplemente pone su dinero y ya. Y eso es todo lo que hace. Esta información la vamos a requerir para la aplicación de MetaTrader 5. Donde vamos a poder visualizar. De hecho yo trabajo o he eh, utilizado MetaTrader 4. MetaTrader. Aquí vas a poder crear la nueva cuenta con los datos. Ahora el hecho de que se vincule con MetaTrader no quiere decir. Que sea real. ¿Por qué? Porque usted está poniendo que agarre la información. ¿De dónde? De este broker. Él el simplemente el es usuario. un proyector. el proyecta la, la, la imagen enseña, o, o la gráfica que les estén mandando. No porque usted entra a MetaTrader 5 lo hace real. Él lo que está haciendo es simplemente reflejar lo que le está mandando está este, esta página o este Se servidor. Los beneficios, si te vas de hecho. Este Ve, otro estas otro son otro. gráficas más reales nombre, estas son gráficas otro. más reales ¿Ves? El monto total. aquí es el usdt contrae a Luego, jpy historial. estos Para son ver, más adelante, eh, se vean las los diferentes pares en los que está eso trabajando. sería todo mi querido socio espero que este vídeo te haya servido bueno. y te ayude en los procesos bueno por... servido de ayuda no creo Servido de ayuda hubiera sido si de verdad hubieran dado un método para pagar, si quisieran pagar, porque está clarísimo de que no quieren, no tienen la intención de pagar, tuvieran la intención, no se la ponen a usted tan difícil de pedirle eh, eh, de dónde viene su dinero, de pedirle toda esa documentación, no, simplemente le dicen a ah, usted es usuario de Omega Pro, tome, le vamos a, a pagar con base a este usuario y hacen pagos manuales. Es así de fácil y sencillo. Toda esta trama, todo este enredo que están haciendo, lo están provocando ellos mismos. ¿Para qué? Para complicar las cosas a los usuarios. Y de hecho, acabamos de hacer un video donde vimos de que mandaron un correo masivo a la gente diciéndoles que cancelaron las solicitudes de retiro. A todo el mundo se la mandaron. ¿Por qué? Porque mandaron los documentos más. ¿Cuáles documentos? No especifican. ¿Por qué? Porque es un correo masivo. Gente, eso fue todo por el día de hoy Chao